Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o senhor Aloysio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Boa tarde a todos. Eu tenho a honra de receber aqui no Ministério das Relações Exteriores o meu caríssimo colega Luiz Alberto Castiglione, que é ministro de Relações Exteriores do Paraguai e que nos dá honra de vir ao Brasil na sua primeira viagem ao exterior. Este é um sinal político da maior importância, como foi um sinal político de grande importância também o fato do presidente do Paraguai ter vindo ao Brasil ainda quando, antes da sua posse escolheu o Brasil como o local da destino, seu local de destino da primeira visita que fez como presidente eleito. Não é preciso que nós falemos muito a respeito de todos os laços que nos unem ao Paraguai, começando por uma extensa fronteira comum, comunidade de brasileiros radicados no Paraguai, investimentos brasileiros no Paraguai, um movimento comercial muito importante, uma visão comum dos grandes temas da política internacional, a partir do compartilhamento de valores entre os dois países e uma relação muito estreita de cooperação no âmbito do Mercosul e também em todas as questões regionais. Nós fizemos uma, tivemos uma reunião em que nós dedicamos um bom tempo a discutir a concretização de projetos de integração viária, projetos de, sobre as pontes binacionais, especialmente a segunda ponte sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, e a ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, que são duas conexões muito importantes e que poderão acontecer mais de 50 anos depois da inauguração da ponte eh, da Amizade. Foi, aliás, uma observação que fez o presidente Ávito, quando visitou o presidente Temer, o fato de que dois países tão próximos e tanto pontos de vista, com comunidades nacionais tão amigas, tão integradas, tenhamos apenas essa ponte funcionando há tanto tempo, e que já está há muito tempo estrangulada. Brasil e Paraguai foram capazes, e essa é uma demonstração do de de quanto podemos fazer juntos, somos capazes da grande obra da, Ipa, da Itaipu Binacional, que é um paradigma mundial de uma cooperação bem sucedida na área da produção de energia elétrica límpida, limpa e renovável. Nós, eh, essa visita se inscreve também, Num no esforço que temos, Paraguai e Brasil, para levarmos adiante e concluirmos negociações internacionais eh, que são importantes para os nossos países e para o Mercosul. A começar pelo, pelo trabalho exitoso nos últimos dois anos de revitalização do Mercosul, da busca da sua vocação original de bloco econômico, comercial, da reafirmação do seu pilar. Democrático e também no lançamento de negociações fora do bloco, como nunca antes tinha acontecido. Negociações em curso com a União Europeia, com o Canadá, com a EFTA, com a Coreia do Sul e com Singapura. Conversamos também a respeito de uma cooperação muito produtivo e que já vem apresentando bons resultados na área de segurança o combate à criminalidade é um crime transnacional e uma cooperação cada vez mais estreita entre as nossas autoridades de segurança é, para o combate à criminalidade que infelizmente se organiza dos dois lados da fronteira e é preciso que haja um esforço conjunto dos dois países, para, eh, com, para debelar esse flagelo. Reiteramos o nosso firme compromisso, compromisso com os direitos humanos, com a solidariedade do, ao povo venezuelano, com a reforma da UNASUR, de modo a torná-la uma organização voltada para questões objetivas, práticas, que digam respeito a interesses dos povos e desta região, procurando afastá-las das questões que dividem, questões de natureza política e ideológica. Eu, essa reunião reforça a minha convicção de que nós estamos vivendo um momento muito positivo na relação entre os nossos países e a presença do ministro Castiglione no Brasil hoje é um passo importante no sentido da continuidade, da boa qualidade dessas relações. Señoras y señores, en momento, hará uso de la palabra el señor Luis Alberto Castiglione, Ministro das Relações Exteriores da la República del Paraguay. Muy buenas tardes a todas las damas, a todos los caballeros presentes, a los representantes de los medios masivos de comunicación. Agradezco al señor Canciller del Brasil, mi amigo, don Alavicio Núñez, por haber hecho mención de la voluntad que estamos expresando con esta visita al Brasil el día de hoy. La primera visita del presidente electo del Paraguay en su condición de presidente electo fue al presidente Temer, presidente del Brasil. Fue la primera salida al exterior del presidente de mi país. Mi primera visita al exterior, mi primera salida del Paraguay es al Brasil. Y quiero expresar con esto lo que le dije a mi colega y amigo, de que esta visita quiere transmitir el mensaje de siempre, de que el Paraguay considera al Brasil un país amigo, un país hermano y un aliado. Hemos tenido un relacionamiento muy fecundo desde hace muchísimas décadas. Hemos sido capaces de transformar dificultades en hechos muy positivos. Hemos dado ejemplo al mundo de lo que son capaces los pueblos cuyos gobiernos están decididos a llevar adelante proyectos de gran envergadura que transforman la vida de los pueblos, como fue el caso de la Itaipú Binacional. Hasta ahora, la represa que mayor energía genera al año en el mundo. Hemos sido capaces de, de hacer que nuestras fronteras cada vez se, front, se conviertan más en fronteras virtuales por la gran integración que existe entre nuestros pueblos. Hemos sido capaces de derribar murallas para abrir caminos y senderos que han hecho, nos han hecho llegar a este nivel de relacionamiento. Con esa misma visión, hoy llego para expresar al gobierno y al pueblo del Brasil que el nuevo gobierno del Paraguay es un gobierno amigo, hermano y aliado para transitar por esta por este sendero común con el Brasil. Como dijo el señor Canciller, a quien agradezco tanto su recibimiento y su hospitalidad junto a sus colaboradores. Hemos hablado de temas muy importantes. Pasaron 53 años de la última construcción de un puente internacional entre el Paraguay y el Brasil. Queremos, con la voluntad política de los gobiernos, que no pase cinco años, y voy a, a decir nuevamente, que no pase cinco años para que se construyan dos puentes internacionales. Si esperamos 53 años para construir otro puente, estamos en deuda con nuestros pueblos y para pagar esa deuda en estos próximos cinco años tenemos que ser capaces de construir el puente entre Foz de Iguazú y la ciudad Presidente Franco y el puente entre, entre Murtiño y Carmelo Peralta, uno sobre el río Paraná y otro sobre el río Paraguay. Y estoy convencido que la voluntad política expresada por el señor Presidente Temer y el señor Presidente Audo, junto a sus colaboradores, todos nosotros, lo vamos a hacer posible. Al mismo tiempo, quiero manifestar que coincidimos plenamente en nuestra visión y en nuestra filosofía sobre los grandes principios y valores que enmarcan nuestra conducta con el señor Canciller. Y me refiero a la conducta institucional, a la visión tanto de las relaciones internacionales del Brasil como del Paraguay. Por esa razón es mucho más fácil para nosotros trabajar muy juntos o muy unidos y muy unidos en temas que hacen a la integración en la región y también en temas que son de interés global. Tenemos el gran desafío de hacer realidad un gran acuerdo entre dos grandes bloques, la Unión Europea y el Mercosur. En un momento en que por otros lados del mundo hay muchos ruidos que hablan de levantar murallas, que hablan de enfrentamientos comerciales, sin embargo, nosotros proponemos una visión integradora, una visión de complementación, una visión en donde tengamos mucho más espacio para conseguir oportunidades económicas para nuestros pueblos. Creo que estoy convencido, señor Canciller, que el Paraguay, el Brasil, el Brasil y el Paraguay van a ser contribuyentes especiales para que nuevamente, demos ejemplo al mundo de nuestra voluntad política y de darle oportunidad a nuestros pueblos a que sigan creciendo en un espacio mucho mayor global. El Paraguay y el Brasil coinciden en su visión integradora, coincidimos en que las relaciones no tienen que estar ideologizadas, que las relaciones internacionales tienen que ser objetivas y tienen que servir a los pueblos. Por esa razón también vamos a caminar juntos con el Brasil para trabajar en estos procesos de integración, tanto regional como ampliado, hemisférico. El Brasil y el Paraguay tienen un compromiso decidido de luchar contra el crimen transnacional. En este momento, a 15 días, 20 días de haber asumido el nuevo gobierno de mi país, estamos en una franca lucha contra la delincuencia organizada, contra el crimen transnacional. Y vengo con el mensaje de que el Paraguay quiere trabajar muy de cerca con el Brasil para que nuestros organismos de seguridad puedan dar resultados y obtener victorias contundentes contra el crimen transnacional que, como, siempre, como le dijo el presidente de mi país al presidente Temer, tienen la capacidad de globalizarse mucho más rápidamente, inclusive, que la gente que queremos el bien. Le traje también el mensaje al señor Canciller: el Paraguay y el Brasil van a trabajar muy de cerca para hacer más seguras las ciudades, los pueblos y las calles que habitamos en cualquier lugar, tanto el Brasil como el Paraguay. Estoy muy congratulado y complacido de estar en este lugar histórico con mis colaboradores. Estoy complacido de que hayamos coincidido en todo con el señor Canciller y públicamente le extiendo a mi querido colega, al Canciller Aloysio Núñez, Canciller de Brasil, una invitación para que así como hoy nos recibe en el Palacio de Itamaraty, nosotros podamos recibirlo a él y a sus colaboradores en el Paraguay, en Asunción, muy pronto, para seguir construyendo, para seguir fortaleciendo nuestras relaciones. El Brasil y el Paraguay son un ejemplo de integración, no solamente en esta región, son un ejemplo de integración en el mundo. Sigamos por ese camino. Los dos países tenemos la voluntad y tenemos el pueblo que quiere lo mismo. Así que con esta visión y con esta voluntad, muchas gracias señor Canciller, sigamos trabajando y en poco tiempo lo espero por asunción en la República del Paraguay, país hermano, país amigo y país aliado de la República Federativa del Brasil. Muchas gracias. Está encerrada esta ceremonia.